No, esto es lo que estábamos hablando de los cólicos vespertinos ¿sí? ¿qué pasa cuando tienen estos eventos se tiran gases? entonces uno dice era eso ahí está, le doy las gotitas ¿Mm? en mi experiencia la gran mayoría de las veces las gotitas tienen un efecto que habría que publicarlo hicieron muchas publicaciones porque a los 5 minutos son efectivas y cualquier medicamento tarda entre 20 y 30 minutos en absorberse si un adulto llora con la energía que llora un bebé, vamos a ver si no tiene gases. ¿Sí? Obviamente que si estos eventos son de más de tres horas, que es como los describen los americanos, tres horas por día consideran fisiológico y hay aerofagia, puede haber un poco de distensión y ahí sí tratarse de cólicos por llanto exagerado sí, o llanto persistente, pero tengan en cuenta si salen corriendo para la guardia, otro detalle, salen corriendo para la guardia porque evidentemente la situación desbordó y a este bebé le pasa algo y se duermen a mitad del camino, ¿hicieron el diagnóstico? Dan otra vueltita para que se duerma profundo y después vuelven. ¿Sí? Porque es recontra común encontrarse en la guardia. Le juro, doctora, que hace tres horas que está llorando. Claro, bueno, pero al salir, mecerlo porque a veces el movimiento del auto no sé por qué les gusta y los padres que ya están haciendo algo bajan la tensión, hace que el bebé se calme. Hay obviamente algunas razones que están enmarcadas en algunas patologías para que el bebé llore, como son el reflujo gastroesofágico. Les quiero aclarar que el reflujo gastroesofágico tienen todos los bebés, sí fisiológico. Porque tenemos el tubo digestivo del bebé, esófago y estómago, es, no tiene válvula. Cuando recién nacimos no tenemos la válvula eh, esófago-gástrica. Sí, no, no, no, no es eficiente, con lo cual ante cualquier movimiento, pre, eh, hace fuerza para defecar, tiene un erutito, tiene hipo, va a regurgitar. Es absolutamente normal. Pero a veces esos episodios son muy prolongados o muy ácidos, y le puede traer dolor al bebé. ¿Mm? Y otra causa que también ahora es mucho más frecuente que hace 20 años es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Algo estamos haciendo con los alimentos que hace que estas patologías estén en aumento y que lo único que tengamos para evitarlas es la prevención, no introducir, salvo que sea absolutamente necesario, Leches modificadas eh, antes de los seis meses. ¿Mm? Y esto también, bueno, como es, produce toda una inflamación intestinal, a veces da llanto exagerado. Aparte de otros síntomas, no se diagnostica solamente por llanto. ¿eh? Y acá lo que hablábamos del sueño. Piensen que el bebé cuando nace no tiene ritmo circadiano, no diferencia la noche y el día. ¿Ah? Y esto lo va adquiriendo con el correr de los días y de los meses, les diría. A partir de los dos meses, con una lactancia bien implementada, uno puede empezar a generar una rutina. Las rutinas son necesarias, útiles principalmente, para tener una convivencia más armoniosa y no tener padres que claudiquen, agotados. Entonces, el empezar a mostrarle rutinas al bebé, ¿sí? situaciones repetitivas en el día, que a las 7 te doy la teta, después te baño, después otra vez la teta y a las 9 estás durmiendo, por ejemplo, le da al bebé la posibilidad de anticiparse a lo que va a venir y lo va entrenando, organizando.